Lamentablemente esta pandemia se ha extendido bastante más de lo que esperábamos en un comienzo. Estamos todos preocupados, por supuesto, de las medidas sanitarias, las restricciones, la alza de contagios, pero hay otras cosas que están ocurriendo que también deberían llamar nuestra atención. ¿Qué pasa en materia de transparencia? ¿Qué pasa en materia de corrupción? ¿Cómo eso de alguna manera se va abriendo canales? Y en ese sentido, ¿puede ser la pandemia una oportunidad para ello? Bueno, vamos a estar conversando de estos temas en profundidad junto a Susana Sierra, Presidenta de Chile Transparente. ¿Cómo estás, Susana? Muy buenos días. Muy bien, Bárbara. Muy buenos días también para ti. Pero tal como comentaba, hay temas que van pasando por el lado y o no nos damos cuenta, o probablemente no se estén tomando las medidas para poder evitar que llegue a niveles muy avanzados. ¿Cómo estamos en esta materia? Uf, yo creo que ha sido un año difícil, y como tú decías, difícil para todo, pero también un año muy propenso para que fluya la corrupción. O sea, en el fondo, cuando hay crisis siempre es un campo fértil para la corrupción, sobre todo cuando hay, también hay crisis económicas, porque la necesidad por sobrevivir es tan fuerte que las empresas, o en el fondo todos, están dispuestos a hacer todo o a pasar por alto muchos temas con tal de poder sobrevivir. Entonces yo creo que ha sido un año difícil en estas materias, hemos visto, no solamente en Chile, sino que en el mundo, casos que tienen que ver con corrupción, sobre todo por la, las compras públicas en pandemia. ¿Por qué? Porque aumenta mucho el gasto y por lo tanto también aumenta mucho la oportunidad para que eh, algunos se aprovechen. Y, eh, y yo creo que es un tema que al menos en Chile lo hablamos poco, si es que comparamos a veces con con prensa mundial donde estos temas salen a la luz, incluso hace poco el Mercurio publicó un reportaje que, que había salido en el, New York, en el New York Times, donde hablaban de la corrupción en Latinoamérica en tiempos de pandemia, pero acá en Chile como que tratamos de, de esconderlo un poco, meterlo bajo la alfombra, como que aquí no ha pasado nada y tampoco transparentamos esos temas, lo cual claramente no, no le hace bien al país claramente no, no le hace bien al país. Ahora, eso es bien relevante, porque siempre nos hemos enorgullecido de eh, liderar, y si nos miramos y nos comparamos con el resto de la región, en es que estamos, nuestros niveles de corrupción son bastante más bajos. ¿Cuántos de eso es efectivamente así? ¿Cuánto hay que no sabemos, no hemos querido ver? Bueno, de acuerdo al índice de percepción de la corrupción, bueno, si no está en no mal tiempo. lugar, es el segundo de Latinoamérica como menos corrupto, por así decirlo. Eh, hoy día estamos en, lugar 20, en el lugar 25. Pero eh, eso, eh, hemos bajado de, de lugares respecto a otros años, obviamente que todos los casos que pasaron desde Soquimist en adelante, fraude en carabineros, ejército, y todos los casos que hemos tenido acá, nos hacen sentir que hoy día existe más corrupción, incluso muchas de las causas del estallido social se hablaban de esta corrupción, pero yo creo que es muy importante que, que tengamos claro que eso no puede ser consuelo para nosotros, en el fondo, yo siempre he dicho... Obviamente que si en países se habla más de la corrupción o está más sobre la mesa, eh, en estos rankings va a estar peor porque la gente va a tener la percepción de que el país es más corrupto, pero el problema es que cuando no se habla o cuando lo tratamos de ocultar, tampoco hacemos nada para prevenir. Y, y te voy a poner casos súper concretos que, que me han llamado la atención últimamente, porque acá, son, más allá que, que las leyes en sí, o que solamente lo dejemos como estilo eh, en materia regulatoria, Estamos relativamente bien, o sea, tenemos leyes fuertes para poder prevenir la corrupción, obvio que siempre eh, podría tener eh, se le podrían dar más herramientas al Ministerio Público para investigar, pero en términos como de este rayado de canta, tenemos por ejemplo una ley que regula el soborno entre privados, que no todos los países tienen eso, tenemos ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, como que ese rayado de canta está bien, pero a lo que yo voy es el rol de las empresas y que exista una real conciencia, porque generalmente lo que nos pasa acá es que tendemos a creer que no nos va a pasar y tendemos a aislar el problema. Y me ha tocado últimamente, en las últimas semanas, escuchar a algunos líderes empresariales eh, hablando de los casos que han ocurrido aquí en Chile, como por ejemplo el caso Corpesca, y diciendo, no, este es un problema de las personas, siendo que la justicia condenó a la empresa. Y acá, generalmente cuando pasan estos casos, tendemos a aislarlos como personas con nombre y apellido, en el fondo como, no, tal persona sí era corrupta y, y por eso ocurrió este caso. Y, y, nos, y dejamos de ver cómo esta responsabilidad escala, cómo efectivamente si es que había un directorio que tal vez no cometió dolo, tal vez eh, ni siquiera estaba enterado de todo lo que estaba pasando, pero si no hizo las preguntas correctas, si no eh, tomó medidas para que efectivamente no existieran este tipo de casos, que no pudiera salir plata de la empresa para pagar un soborno, por ejemplo, que no se pudieran contratar proveedores que eh, no tenían el debido de diligence o, no o que no prestaron servicios, también ese directorio es responsable, y por lo tanto también la empresa en sí es responsable, no es solamente una persona, es muy distinto si es que sí se hace algo para poder prevenir, y en ese caso eh, la, la persona que está ahí se salta a todo estos, todos estos protocolos, pero cuando no se hace hay que tener conciencia que, que la empresa también pasa a ser responsable. Podemos mirar, o sea, mirando quizás el vaso medio lleno, eh, todos los escándalos que hubo hace algunos años, los escándalos de corrupción, en el mismo caso con Pesca, por ejemplo, puedan haber generado un cambio en las industrias, en los gremios incluso, eh, respecto a qué se puede hablar, qué no, cuáles son los protocolos para estas materias, y de alguna manera ir generando esos cambios para que no se repitan las cosas que ya vimos en, en el pasado, que en realidad puede hace tanto, tanto tiempo. Yo creo que el tener casos de todas maneras te hace, te genera cambios en el fondo, te genera un remezón. Porque si nos miramos hace cinco años atrás, hace siete años atrás, donde no teníamos casos, ahí sí que era ya ojos cerrados, aquí estas cosas no pasan. Efectivamente produce un remezón, pero yo creo que todavía falta mucho, todavía falta como una real conciencia del rol de la empresa en la prevención, del rol de la empresa en la sociedad. Yo siempre he dicho, algunos a veces hasta me creen un poco loca por esto, pero si es que todos o todas las empresas, o en el fondo, o todos dijéramos no a la corrupción, esta no debería existir, porque el corrupto debería quedar aislado. En el fondo acá no estamos poniendo las manos al fuego por todo, no estamos diciendo nunca va a haber alguien que te ofrezca. Ahora hay, hay un caso bien interesante de soborno entre privados, que está en, en estos momentos que es de AVE InBev, donde la misma empresa denuncia eh, a su proveedor que la sobornó, el que sobornó a una persona dentro de la empresa, y eso es una buenísima señal, porque en el fondo... Esa empresa está diciendo, ojo, acá estas cosas no se aceptan. Y, y, y ahí está rayando la cancha real, mucho más allá de la probabilidad que te lleguen a pillar y que llegues a ir a la justicia en un caso que se va a demorar más de cinco años. Entonces, en, en ese sentido, yo creo que hoy día las empresas más grandes al menos algo están haciendo en empresas eh, de, de las que no son las más grandes, pero de, de mediana para abajo, e incluso empresas grandes, todavía falta mucho por hacer. Y también hay temas que tenemos que tener súper claros, como por ejemplo la corrupción municipal. A veces, y ahora sobre todo que estamos en periodo de elecciones, yo creo que, que debería ser un temazo que la ciudadanía le debería exigir a los alcaldes, le, le debería exigir a los concejales, a los que se están postulando. Si nos ponemos a hacer un análisis de casos de corrupción municipal, nos vamos a encontrar con muchas municipalidades que tienen casos. O sea, y, y esos son casos que son a vista de todo el mundo. Le entregó un permiso seguramente todos los que están alrededor sabían que, esa empresa, por ejemplo, no podía operar el permiso, o que esa constructora no, no podía construir en tal lugar. No es solamente del alcalde o del inspector de obras, entonces acá también necesitamos mucho más conciencia ciudadana para que efectivamente pueda existir esta rendición de cuentas, que yo creo que en Chile somos bien malos para exigir esta rendición de cuentas. Y de propósito de los temas públicos, hace un tiempo, cuando conversamos la última vez, hablamos también de la necesidad de mayor transparencia ahora que surgen eh, compras urgentes, por ejemplo, del Estado, para poder eh, enfrentar la pandemia, ya sea para las vacunas, lo fue también para los insumos médicos, mascarillas, alcohol gel también para los respiradores. Obviamente eso también puede haber un espacio para temas de corrupción. Como, mirándolo desde, desde que comenzamos hasta ahora, ¿se ha avanzado en algo en eso? La verdad es que no creo que me y menos con el caso que, es que no, no, no puedo dejar de mencionarlo porque me llamó mucho la atención, ha pasado más o menos, que el de las agencias de viaje con el tema de, de los hoteles para la gente que llega, que tiene que pasar cinco días en un hotel pagado por la propia cuenta, o sea, a cuenta propia. Ese fue un trato directo. La verdad es que acá yo no creo que haya dolo de parte del gobierno, ¿no? así siendo súper sincera, pero sí creo que hay desconocimiento en algunas cosas, porque cuando se le va a preguntar al gobierno y se dice. ¿por qué solo le entregó a dos agencias de viaje, que es Costa y Travel Security, eh, eh, la, la organización de esta residencia o en el fondo el monopolio de, eh, de, la gente, de, de poder alojar a la gente que llega? No, porque son las más... Y más encima acá no hay problema que sea trato directo porque no hay platas públicas comprometidas. Efectivamente el gobierno no le paga a la agencia, le paga a las personas, la, las personas son las que pagan. Pero igual hay un... Monopolio entregado a dos agencias, o sea, si yo tuviera una agencia de viaje hoy día, estaría o sea, enojadísima. Independiente, independiente de quién lo pague, le van a pagar al final, van a tener un beneficio que otras agencias no van a tener. Exactamente, o sea, y por eso te digo, a mí, a mí me sorprende como la liviandad con que se trata, de decir, no, nosotros llamamos a estas porque eran las más grandes, las conocíamos y sabemos que se pueden hacer cargo del tema. Pero, pero por eso, o sea, si hoy día yo tuviera una agencia de viajes estaría enojadísima porque me, después de tener un año muy difícil me dejaron fuera de, de ese potencial negocio. Entonces, eh, a veces es verdad que con la urgencia se terminan tomando decisiones apresuradas y, y es lo mismo, o sea, acá hemos visto temas de empresas que vendían mascarillas, que se cambiaron el giro, que era gente que sabía, es como... Y, y eso también está en cultura chilena, no sé si, si se acuerdan cuando... Cuando salió el tema de las taquetas amarillas, para, que había que ponérsela, que era obligación tenerlas en el auto. Y guardarlas en el auto, tenerlas sí. siempre a la mano, disponibles. Exactamente, y al, se al instante, miraban como talla, o sea, como, hacían como memes. Incluso, incluso se habían talla, se habían broma en ese momento, decían, oye, ¿a quién se ganó este negocio, en el fondo? Y al día siguiente, o sea, salió la ley y al día siguiente ya habían contenedores que habían llegado de destina de los mismos que habían estado involucrados en el proyecto, entonces... Ese tema como de los conflictos de interés, tampoco acá lo tenemos tan claro, y yo creo que ese es un temazo, porque muchas veces se piensa que, que el conflicto de interés como que se trata de ocultar, o decir, no, yo no soy amigo de tal, para que no exista nada, en el fondo como que, para que nadie juzgue pero tenemos que tener claro que en un país tan chico como Chile, porque sí, somos chicos, somos muy pocos, la probabilidad de que exista un conflicto de que yo conozca, de que tengo parientes, etc., es muy grande, pero ese conflicto se gestiona, se transparenta, la persona que tiene que tomar la decisión, si justo está el familiar, se tiene que aislar, lo, lo tiene que decir. Acá, como, como te decía al principio, como que somos buenos para guardar las cosas bajo la alfombra, entonces tampoco eh, lo hablamos, tampoco lo transparentamos. Y acá también eh, eh, hablar desde mi rol en Chile transparente. El tema, el tema de, de esta transparencia de información, hoy día de, está en el fondo se está tramitando un proyecto de beneficiarios finales, que uno dice es algo tan lógico, ¿sabes? y piensa que hasta para compras públicas podía haber una persona que, o una empresa que no cumplió, o incluso que había estado condenada por algún delito, pero esa persona hacía varias empresas aguas abajo, no se sabe quién es la persona que está arriba, incluso dos empresas del mismo dueño podían estar compitiendo, y por lo tanto manejando precios, porque en una un precio más alto, en otra un precio más bajo, y, y, así, eh, y así voy jugando. Es algo que parece tan lógico el proyecto de beneficiarios finales, eh, y que se debería implementar no solamente en el sector público, sino que también en el sector privado. Y, y yo creo que ahí es donde, eh, donde todavía nos falta, porque, porque son cosas de sentido común a veces, y por lo mismo nos falta hablar de estos temas. No necesitamos que exista una ley para el sector privado que diga, usted tiene que conocer su beneficiario final. El sector, yo como empresa debería quererlo, porque si no lo conozco, también se presta para engaño y acá voy a poner otro tema sobre la mesa que a nadie, que no nos gusta hablar, pero que es una realidad, que es el tema del narcotráfico y, y del crimen organizado en general. Hoy día incluso salió un artículo en el Mercurio también sobre, eh, sobre cómo el crimen organizado no era solo narcotráfico, sino que también era trata de personas, el robo de madera. Cómo este tipo de delitos se están como instaurando en la sociedad, no los queremos ver porque es algo que no nos gusta hablar, pero efectivamente hoy día el narcotráfico es una realidad. Y qué es lo que trae el narcotráfico, o cómo, porque tal vez que los que nos están escuchando pueden decir, ¿y qué puedo hacer yo? O sea, como que ¿cómo prevengo el narcotráfico? Pero la gente la... lo ve como algo muy, muy lejano, algo que no tiene relación con su vida cotidiana. Exactamente, pero también a través de las empresas se puede hacer algo, porque recordemos que esta plata negra que entra al narcotráfico, no debería poder ingresar al sistema bancario, por ejemplo, porque si llega, da lo mismo, el narcotraficante con su mejor traje, porque siempre nos imaginamos como... No, no pero acá es que llega una persona con un maletín de plata y lo quiere depositar, el banco lo, lo debería parar inmediatamente y lo debería reportar como actividad sospechosa porque no tiene cómo justificar esos ingresos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el crimen organizado? Crea empresas, y crea empresas fastadas para poder justificar sus ingresos. Y, cómo no o sea, y lo más probable es que hoy día tengamos muchas de esas empresas circulando en nuestra economía, y, y decimos no, pero lo sabríamos, pero si es que no pedimos quién es el beneficiario final, no tenemos idea cómo saberlo, y tal vez que nosotros mismos, o sea, podemos estar tal vez haciendo negocios sin saberlo y ayudando a blanquear eh, ciertos dineros, por lo tanto acá también es importante que las empresas tengan conocimiento de su cliente, tengan conocimiento de su proveedor, y, y eso también va a ayudar a combatir el crimen organizado, o sea, yéndonos más al extremo. Para que la gente que nos está viendo entienda bien, más o menos, cómo funciona este mecanismo de crear las empresas para blanquear, para blanquear todos esto, estos capitales que no, que no pueden entrar a las instituciones financieras tradicionales. Tampoco pueden hacer compras grandes en lugares porque si se va a pagar el contado, también se genera la alerta de la unidad de análisis financiero. Exactamente, se, Exactamente. se debería generar y hay ciertas industrias que están reguladas, pero, por ejemplo, creo una empresa constructora. La cre o sea, hoy día en Chile además existe facilidad para crear empresas, que eso lo encuentro muy bueno, pero por lo mismo, con mayor razón tenemos que exigir el beneficiario final porque es muy fácil crear empresas. Creo una empresa y esa empresa es dueña de otra empresa y así de otra y voy como en el fondo ocultando el, este beneficiario final. Y esta empresa se dedica a la construcción, por ejemplo. Y esa empresa sin saberlo tal vez pueda estar licitando, eh, participando en alguna licitación del MOP. Lo más probable es que el precio que ponga sea el más bajo porque lo que me interesa... En el fondo, yo no necesito plata, porque la tengo. Lo que necesito es tener la factura para poder justificar de dónde la obtuve. Entonces, por ejemplo, puede que, eh, que esté participando, que incluso me la gane, porque tengo el precio más bajo, subcontrato todo, o creo esta otra empresa, que esa empresa funciona como más o menos limpia, pero sirve para esto otro. Y acá voy a poner un caso que no, no tiene que ver con narcotráfico, pero, pero de cómo se blanqueaban las platas en ITelecom. El caso ITelecom, que es el de las luminarias, con un montón de municipalidades involucradas, en ese caso salió hace unas semanas que la empresa utilizaba personas en, en situación de calle para crear empresas. ¿Por qué? Yo como una empresa y sobre todo con una institucionalidad como la que todavía existe en Chile y que espero que siga existiendo, que es el impuesto interno, etcétera el balance lo tengo que cuadrar, por lo tanto no debería ser fácil sacar plata de una empresa. Yo, yo no, no, no debería poder llegar y sacar porque no me va a cuadrar la caja, eh, y no, no, no me va a cuadrar en el fondo eh, esta plata hacia dónde fue. Por lo tanto lo que hacían era crear empresas falsadas, empresas falsas, con personas en situación de calle, donde iban y le decían, ya usted me acompaña a la notaría, hacemos esta empresa, le pago mil pesos, y, eh, y ahí me quedaba como esta empresa constituía con estos socios que eh, en el fondo era gente que, que ni siquiera sabía que era socia de esas empresas. Entonces esas empresas después las usaba para prestar servicios que eran falsos, la empresa te hacía facturas hacia el otro lado, y con eso yo la, la empresa, en este caso Telecom, sacaba la plata para los sobornos. Así, eh, así de fácil es. Y por, y por lo mismo que es tan, tan, tan importante saber con quién estamos haciendo negocio. Porque si no sabemos, podemos estar en algo que parezca muy bien y muy formalmente, porque obviamente que esta empresa que la tengo para blanquear la tengo limpia y tal. Pero tal vez que atrás de eso puede existir una máquina de corrupción o una máquina de, de blanqueamiento de dinero gigantesca. Bueno, hay un proyecto de ley, nos contaba, para justamente para abordar esto. ¿Qué nos falta entonces para esta materia, para lo que hemos avanzado en el narcotráfico, lamentablemente, y en general? Yo creo que nos falta, primero, y, y acá lo voy a poner desde el punto de vista de la ciudadanía, porque no, no saco nada con decir ya las leyes, o sea, yo creo que el rayado, estamos trabajando hacia las leyes. Pero lo que nos falta hoy día es tener conciencia como ciudadanía y lo que nos falta es que todos, y hoy día que también el emprendimiento está tan en boga ¿por porque muchas personas han emprendido debido a la pandemia o antes, que todos seamos conscientes que todos los que tienen una empresa realmente se fijen con quién están haciendo negocios, que tengan mecanismos de prevención, que sepan que no es poner las manos al fuego por todos, pero que si es que en el fondo ponemos como cortafuegos dentro de la empresa podemos evitar hacer, eh, terminar haciendo negocios con una empresa corrupta o con una empresa de activos, y nosotros mismos podemos terminar cayendo en esto. Lo otro que falta es que denunciemos. Acá no se denuncia, y hemos visto, bueno, eh, nos no faltaría mucho tiempo para hablar de todos los casos, pero lo que últimamente salió el ejército también. El periodista que denunció, después le pintaron el teléfono, pero estos casos los tenemos que hablar para que se sepa que es malo, para que, para que lo juzguemos, para que efectivamente lo condenemos. Acá nos han enseñado desde siempre, desde que somos tirititos, a que no seamos acusetes, pero, pero yo creo que para estos casos siempre existen muchos festivos, muchos. Y cuando el caso sale a la luz, la mitad de la municipalidad sabía que este funcionario era corrupto, la mitad de los vecinos sabía que esta empresa... Pero si esos casos no se denuncian, así como hoy día la gente denuncia las fiestas clandestinas, que también denuncie este tipo de casos, porque si es que no se denuncian, es imposible o cuesta mucho más que salgan a la luz, y se demoran años. Y, y temas así cuando nos enteramos 10 años después, nos dicen, ya hay mucho daño esto, versus que si nos enteramos en el minuto, también ahí se puede evitar. Y, y por último, tener conciencia que todos somos responsables, somos responsables hablando del tema, somos responsables educando a nuestros hijos con ejemplos prácticos del día a día. A mí me toca hacer clases en, en las universidades, en pregrado, y, y me sorprende lo poco que hablan los papás con los hijos, yo estoy hablando de hijos universitarios, ni siquiera... Eh, ni, ni siquiera más pequeño, de, de tipo de prácticas poco éticas o poco probas porque no todo es el delito, ¿no? Porque no existe una, un delito que te sancione, pero qué está bien, qué está mal, porque siempre hay un trade off nada es blanco-negro. Entonces, eh, como poner ejemplos cotidianos, y acá un llamado también a todos los papás que tienen hijos, yo hablo con mi hijo de, de 12 años desde el tema, y es increíble ver cómo, cómo efectivamente también va formando eh, sus... o sea, cómo voy a estar más preparado para discernir el día de mañana cuando realmente nos enfrentemos a esto. Si no partimos con el cambio cultural, va a ser mucho más difícil. Muchas gracias Susana por haber conversado con nosotros, que tenga una muy buena semana. Muchas gracias Bárbara y buena semana para todos. Ya, igualmente. Dejamos a todos invitados a que sigan con nosotros, informándose aquí en emul.com